Comandos lo prometido es deuda, batieron la meta de likes de la primera parte de este video en menos de 24 horas, así que pónganse en descanso porque el día de hoy les traigo otras 5 armas prohibidas en la guerra actual. Y si este video llega ahora hasta los 2000 likes, les investigo para hacer una tercera y última parte. Te recomiendo que si no has visto la primera parte, vayas a darle un vistazo, ya que doy una explicación más detallada de por qué un arma puede llegar a catalogarse como prohibida, además claro de mostrar otras 5 cosas horribles para erradicar personas.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 que un arma catalogada como prohibida en conflictos bélicos está ligada a uno o varios tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de Ottawa, los Convenios de Ginebra, Conferencias de la Haya, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, entre otros, y que el uso de estas puede traer como consecuencia el encarcelamiento o ejecución de los involucrados en utilizar, distribuir y autorizar el uso de este armamento en batalla, aunado a sanciones económicas para el país, pérdida de los tratados de alianza con otros países en caso de conflicto o quedar fuera de tratados de comercio internacional, entre otra variedad de consecuencias. Sin más que hablar, comencemos. prohibido el 10 de octubre del año 1980 por los convenios de Ginebra, donde se especifica que se prohíbe el uso de armas incendiarias en conflictos bélicos. El lanzallamas fue una de las herramientas de guerra que más terror causó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam por nombrar sus tres apariciones más importantes. Muchos coincidiremos que morir quemado es una de las formas más agónicas y horribles de perder la vida, pero créeme que es mucho mejor estar dentro de un edificio en llamas o ser incinerado vivo en la hoguera cual bruja en la época del renacimiento que ser abatido por una de estas cosas. Las principales causas de defunción por temperatura, como en un incendio doméstico, empiezan por la inhalación de humo, pérdida de conocimiento, lo que lleva a contusiones en la cabeza, paro cardiorrespiratorio, asfixia y en caso de que todo esto no haya acabado contigo de una manera más indolora y tranquila, entre comillas, el fuego se encargará de consumir tu piel y carne, lo que causará un shock de dolor, hemorragias múltiples y en sí la descompensación de la estructura para seguir vivo. Pero con los lanzallamas es diferente, mucho peor. Estos se manejaban en dos configuraciones principales, los portátiles que iban en la espalda de un soldado cual mochila y tenían un alcance de entre 15 y 30 metros, y los pesados que se montaban en carros de combate teniendo un temible alcance de entre 50 a 200 metros, lo que de cierto modo causaba un daño colateral demasiado grande llegando a herir aliados y destruir flora y fauna local. Como combustible generalmente utilizaban gasolina modificada con un espesante para volverla pegajosa y difícil de quitar, causando que ser rociado con esta mezcla incandescente cause que no deje de arder hasta que termine de consumirse sobre tu carne. La única solución sería tener una fuente de agua lo suficientemente grande y cercana donde sumergirte completamente, ya que rodar no será suficiente para sofocar las llamas. Que por cierto, esto al contrario de un incendio convencional no genera una cantidad suficientemente grande de humo como para asfixiarte o hacer que pierdas el conocimiento, sino que morirás por el consumo de tus músculos y las múltiples heridas del fuego, quedando como una masa de carne quemada quizá aún agonizante esperando a dejar Dejar de respirar Según el Protocolo Segundo de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales en 1996, estipula que se prohíbe el uso de armas trampa, y no me refiero específicamente a las minas antipersonales, sino a cosas más medievales, rústicas y encarnizadas como las trampas de púas. Utilizadas más que nada en la Guerra de Vietnam como un mecanismo para fortificar posiciones defensivas, constaban de un simple agujero en la tierra con ramas o varillas de metal puntiagudas colocadas hacia arriba. Estas después se cubrían con ramas y hojas, lo que la convertiría en una rudimentaria mina. E invisible en el suelo de la selva. Claro, esto no era capaz de matar a una persona, y su propósito era más que nada dejar incapacitado a un enemigo perforando sus pies y sus piernas, pero un soldado que no puede caminar usualmente es un soldado muerto y una carga para su equipo. Además, se solía colocar materia fecal y restos de animales muertos y podridos incrustados en las puntas de estas trampas para maximizar el riesgo de infección en las heridas que pudiera causar. Esto además causaba un gran efecto psicológico en las tropas, ya que al ver que uno de sus compañeros caía en uno de estos mecanismos, se sembraba el miedo de poder ser el siguiente desafortunado, ya que al ser algo tan rápido y económico de fabricar utilizando básicamente los recursos que la naturaleza tiene, el Vietcong fabricaba docenas o hasta cientos de estas trampas para defender una sola posición, y su prohibición radica en que no es un arma destinada a eliminar a un enemigo, sino de causar sufrimiento y heridas difíciles de tratar. Prohibido por las conferencias de La Haya en el año 1907 y la norma 72 del derecho internacional humanitario, el empleo de veneno o armas envenenadas es un crimen de guerra muy penado. Quizá cuando hablamos de usar veneno en la guerra, pienses en un asesino profesional cuyo objetivo es administrar una solución letal a un alto mando de manera discreta, pero en realidad me refiero a literalmente armamento o munición envenenada. Ejemplos de estos hay pocos, pero el más reciente que pude encontrar y en el cual se arrestaron a la totalidad y abatieron a algunos de los responsables fue cuando el Ejército Nacional de Colombia incautó balas envenenadas con cianuro al clan del Golfo, municiones utilizadas para que a pesar de solo rozar al enemigo causaran su fallecimiento o al menos un estado de salud crítico, para así minutos después facilitar su eliminación. Esto también incluye escenarios un poco más hollywoodenses como utilizar dardos envenenados o gas venenoso a manera de bombas, pero algo que sí ocurría con anterioridad era el envenenamiento de fuentes de agua. Ríos y arroyos que servían para abastecer a los soldados eran sigilosamente contaminados con veneno osos incoloros, inodoros e insípidos para pasar desapercibidos, causando muertes misteriosas y enfermando a la mayoría de los combatientes volviendo los blancos fáciles. Sin embargo, eso traía como consecuencia que dichos ríos condujeran el agua contaminada a población civil, eliminándolos como daño colateral, además de afectar a casi toda la totalidad de la fauna local. Y no solo me refiero a los peces, sino también a cualquier tipo de animal que bebiera de esa agua. Prohibida junto con las demás armas incendiarias el 10 de octubre del año 1980 por los convenios de Ginebra, el Napalm es una de las armas más grotescas que ha desarrollado la humanidad, casi a la par del fósforo blanco que vimos en el primer video de este tema. Esta consta de una sustancia gelatinosa muy parecida a la que utilizaban los lanzallamas, pero más espesa, y que es capaz de arder por tiempos más prolongados. Esto para otorgarle la capacidad de adherirse a superficies como vehículos enemigos, edificios e incluso personas, y solo es posible apagar este fuego sumergiéndose completamente en agua o mediante la privación completa del oxígeno. Amenazar con quemar vivos a tus enemigos siempre será una excelente táctica de persuasión para causar que estos se rindan, pero otra cosa es hacerlo. El napalm era lanzado a manera de bombas sobre poblaciones enemigas, tanto militares como civiles, erradicando miles de vidas por la explosión inicial, pero en los siguientes minutos el ambiente sería inundado por miles de chillidos de personas siendo carbonizadas hasta la muerte. El viento y las características de la zona también expandían el fuego y causarían mucho más daño colateral a la flora y fauna, como también podría expanderse a otras comunidades. Cuando comparé esta sustancia con el fósforo blanco, era por el daño que dejan en la carne, ya que es capaz de alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados, lo que hará que la piel, nervio y músculo caiga de los huesos como si se tratase de gelatina, algo horrible que aunque suene extraño, podría salvar tu vida. Más de una persona logró sobrevivir porque la piel y carne se derretía de sus cuerpos cayendo al suelo en una masa de sangre y fuego, pero esto caía junto con el combustible lo que evitaba más daño del que ya haya hecho, pero a raíz de esto dejaba a la víctima con enormes marcas, cicatrices e incapacidad irreparable. Un arma prohibida hace años y que hasta la fecha sigue cobrándose víctimas inocentes son las minas antipersona, que en el año 2020 se llevó a la tumba aproximadamente a 5.500 civiles y en el 2021 casi a 3.000. De estas tenemos un video muy completo en el canal dirigido a todo el daño que pueden llegar a causar cuando las pisan y sus diferentes y extrañas variantes. Por si quieres saber un poco más al respecto, también te lo dejaré en la descripción. Prohibidas más recientemente que las demás, el 4 de diciembre de 1997 por los tratados de Ottawa. Estas eran y son muy posiblemente aún utilizadas de manera ilegal para convertir un terreno que probablemente sea transitado por el enemigo en una fosa como una base de explosiones y metralla. Existen varios tipos de estas, algunas destinadas a volar las piernas del enemigo en pedazos, sus genitales, sacarle los órganos o destinadas directamente a volar todo el enemigo en pedazos, e incluso variantes que detonan elevándose del suelo y lanzando metralla en varias direcciones para acabar con múltiples objetivos a la vez. Pero sea cual sea la manera de erradicar la vida de alguien, estas fueron desarrolladas y plantadas ...sin pensar en algo muy importante. Y cuando acabe la guerra, ¿cómo la sacamos de la tierra? quedando aproximadamente más de 110 millones de minas activas ocultas en 64 países diferentes. Debido a la ya mencionada dificultad para volver a localizarlas y limpiar el área, se consideró como un arma que causa demasiado daño colateral en un largo plazo, y también considerada como inhumana, ya que muchas solo mutilaban a las personas que las pisaban, en vez de eliminarlas rápidamente, dejando que agonice durante horas o días hasta su fallecimiento, o semanas y meses hasta su recuperación, pero quedando incapacitado de por vida. Y creo que puedo cerrar este video con una frase muy horrible que diré a continuación. Las armas están diseñadas para acabar con la vida de alguien, no para mutilarlo o dejarlo viviendo en agonía.